Hey acá que es Argentina, toda mi gente de España le quiero decir que en octubre voy a venir a hacer un tour por muchas ciudades del país, así que espero que estén atentos y estén pendientes que este show va a ser buenísimo. Yeah, hay un flex, varela, y a... Tengo 19 años, nací en el Obviamente voy creciendo, pero la esencia de Ivo 2017 o del. 2008, el 2012 va a seguir siendo la misma. Voy más que nada como ganando experiencias nuevas que te hacen aprender por ahí eh, otras cosas que antes no sabías El objetivo más claro que tengo es que mi música la escuche la mayor cantidad de gente posible, que la mayor cantidad de gente posible siente representada con mi música. También hay metas como persona, que es terminar, estar bien con uno mismo y saber que, que, que lograste tus, tus sueños, tus esto, Yo siempre digo que esto es un género, pero también es un estilo de vida que usa la música como comunicación. Entonces a la gente que entra por ahí piensan que le muestran qué es lo correcto o qué es lo que hay que hacer cuando en realidad puedes crear tus propios caminos, tus propias metas, puedes eh, materializar tus propios sueños, pensamientos. Sin nada a veces de lo que te ponen enfrente que dicen que es necesario. Yo creo que ahí, incluso con el género femenino, está pasando algo hermoso. Que por ahí ciertas en el género había una brecha que yo, sinceramente, no, te puedo, no, no sé cómo decirte por, por qué estuvo esa brecha. Que siempre me pareció que estuvo mal, pero hoy por suerte, va, por suerte, suerte se genera. Las mujeres están de verdad siendo ya parte del género, ya no hay esa brecha, ya hay una igualdad que se nota, que es hermosa y que, por ejemplo, ves colaboraciones de mujeres con artistas hombres y eso, y eso por ahí antes no pasaba y ahora eso es, es increíble y... En lo que es mi vida cotidiana vivo con mis amigos, con los que arranqué, vivo también con mi productor que lo conocí hace poco eh, y sí, siempre busco rodearme de la gente más pura y que, y que me transmita el, lo que yo le puedo transmitir a ellos, que estén en la misma, que misma sintonía, la misma energía. Porque si no, eso te puede como influenciar en algunas cosas, si no está bueno. La vibra juega mucho en, en escribir las canciones, Tienes que estar cómodos. Si estás por ahí en algo muy formal, es como si no es lo mío, está muy frío, y por ahí estás con tus amigos, en una noche sí hiciste cuatro temas, si al otro día los escucháis, y puedes sacar dos de los cuatro, entonces es como que sí, eh, influye. Me veo súper positivo. Tengo mucha música para sacar ahora estos, estos meses que tengo de, de distancia con la gira. Y en cuanto a la gira eh, voy a tener un show súper nuevo. Lo voy a trabajar demasiado. Quiero que la gente se lleve la mejor imagen mía, la mejor impresión en cuanto a persona, en cuanto a artística. Eh, así que nada, me veo súper positivo. Super positivo, super positivo. Estamos trabajando mucho.